Buena, buena. ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro juego del recuerdo. Puta que ha pasado el tiempo. ¿eh? Ha pasado el tiempo, esto estaba viejo. Bueno, ¿qué les traigo hoy en día? Le estoy con un juego que se llama The Last V8. ¿De qué trata este jueguito? Este juego es un juego de Atari. Del Atari 800KL, 130KL, 65. También salió en la otra plataforma, el Commodore. Pero el que les voy a mostrar ahora es el de Atari, el 130K, el que yo jugué ¿De qué trataba este juego más que todo? Era de un vehículo sí, sí. El auto que pueden ver ahí, que está ahí abajo Que tenía que llegar como a la base Tenía que llegar a la base Y evitar que una bomba cayera Lo que pasa es que Uno parte en el auto y empieza a caer una bomba Entonces, tú tenías que refugiarte en la base La bomba cae y dentro de la base está llena de radiación Luego de eso tenemos que evitar que dentro de la base la radiación nos mate porque qué es lo que pasa, que dentro de la base está de una radiación tenemos que evitar esas partes, porque el auto tiene un escudo y tiene que como llegar a su, a su destino, como la base que lo protege de toda la cuestión o sea, dentro de la base hay otra base, una ciudad, una, es como una ciudad que está como infectada casi estilo Fallout Fallout lo que volaban a cachar algunos que, que juegan los jueguitos desde el día de hoy entonces, ¿qué les voy a mostrar primero que todo? Primero que todo, vamos a ver esta revista. <risa> Mundo Atari. Esta es la Mundo Atari número 5 del año, eh, del año 87. ¿ya? Que en la carátula, en aquellos días, cuando yo estaba tirado de guata esperando que llegara la revista, abría la puerta y me encuentro con esto. Un Fórmula 1. Y aparte del Fórmula 1, un pendejo al lado que está jugando, weón, está jugando con un simulador. Esa juega no es un simulador, es un platillo. Y más encima tiene un Apache, un Quickshot Apache al lado. Y al lado está jugando The Last V8. Y que vino en la mente, tengo que tener ese juego. Obviamente me lo conseguí. Sin embargo, la parte de videomanía de la revista Mundo, tal y que estaba siempre al final, no me interesaban todos los caracteres que venían en la revista, porque dentro de todo la revista te enseñaban cómo programar en basic. Y escribir, escribir. Cacha, está el juego saltando una isla que lo tiene entero un día de la época del Novo, weón. <risa> del las b 8 Ya, el juego de este mes es sin duda alguna el más complejo de los que hemos comentado en la corta historia de Videomania. Obviamente el juego es ultra brígido, es súper difícil. El auto es de cartón. Como los anteriores, participará en nuestro evento de videojuego para el cual ya están abiertas las inscripciones ¿Cachai? O sea, en ese tiempo ya tenían... Hacían competencia de videojuego en el año 87, pues, y mucho más Obviamente Pero esto ya era Atari Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el Juguito el Recuerdo? Lo vamos a terminar ¿Mm? vamos a terminar como hemos terminado un montón de juegos Este se nos va a sumar esta noche a la lista de juegos terminados ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro joystick, nos vamos a dirigir aquí, vamos a eliminar nuestra música de fondo tan linda que había puesto, y nos vamos a ir al juego. Les voy a mostrar un poco más o menos del juego, ya, dice ya, presiona la, la barra espaciadora para partir. Nos vamos a encontrar con esa gráfica, esa gráfica horizontal que dice de las V8 que va a estar siempre ahí, nunca sale, está ese monitor ese monitor que nos va a mostrar la, el, el, cuando cae la bomba y al lado tenemos el tiempo, la gasolina, el turbo, el escudo, la velocidad del auto vamos a hacer como una pequeña demo de, para que vean cómo es el juego vamos a partir apretando el botón y aquí estamos con nuestro de gol de Chile está jugando con Colombia, Ecuador, no sé con qué ya, aquí estamos en nuestro auto, mismo, disculpen por la distracción entonces, si se fijan, parte como una musiquita, ya esta es la música del juego que no es tan mala. Y fíjense, voy a tocar una puntita de esa piedra y perdí. Y parte de todo, no. El auto es de cartón, obviamente. No sirve de nada. Entonces, tenemos que llegar rápidamente a la base para que, o sea. Tenemos que ir rajado para que la bomba cuando caiga no nos mate. Y aparte, weón, bueno, de evitar de que el auto caiga, weón. Bueno. Si el auto penca, bueno. No sé qué tanto. Yo me acuerdo que cuando pendejo miraba ese auto ahí abajo y decía, pero si el auto, weón, bueno, debe tener una de metralleta, weón. Bueno. No tiene nada. Tenés que puro apretar cueva. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar suerte en llegar al segundo level. Vamos. Y ahí partimos rajado con nuestro super de las B8. Vamos tomando un poquito de velocidad en esta parte yo igual me la sé más o menos así que podemos tener confianza en que lo podemos pasar primer nivel al menos entonces se supone que en este primer nivel vamos rajados bueno, llegando a la base para protegernos de esa como bomba que viene cayendo que en algún momento nos van a indicar en nuestro monitor de que la bomba ya está por aproximarse ahora también el monitor nos está indicando que estamos a 3 kilómetros de la base para poder ser Aquí después de este palito nos vamos rajando para abajo y doblamos y doblamos por aquí que viene un puentecito y después nos vamos derechito. Perfecto. Doblamos acá, ahí viene la voz por Nos salvamos. Bueno, no me queda nada de tiempo para llegar a la base. Si se fijan está la caga muy poco tiempo ya, aquí estamos como en una ciudad, ¿cachai? estamos como en una ciudad que ya tiene varias zonas zona A, B, C, D, E, F, G pero qué es lo que pasa que esta, esta ciudad está llena de radiación ya, entonces lo que tenemos que tener cuidado es que andamos mucho rato sobre esa radiación para que el shield del auto, como pueden ver hay una parte que dice shield no cague y el auto no, no, no explote poca. y aquí, miren, fíjense Uf. ya ahí, ahí había radiación aquí tenemos que doblar rápidamente acá y aquí rajado rajao por favor vamos vamos que se puede una... vamos vamos vamos vamos dobla vamos corría rarito a la derecha y vamos llegando llegando llegando subimos acá ya la reacción yo ya sé que se acabó y aquí llegamos a la base side base El b 8 está salvado en las 6 base Y parte de nuevo Y eso era de las b 8 Eso era el famoso jueguito de las b 8 Ustedes dirán, que esa weá Es un reto Jugarlo con un joystick de Atari Era ultra brígido De la weá, caleta Y encima con una vida Complicado Además que le te tenían que memorizar el mapa del segundo level Así que bueno, estimado, eso era más que todo del las V8 No sé qué más puedo comentarle sobre, sobre este jueguito Porque no, no hay más que ver Más que todo la gráfica La gráfica era como impresionante para la época Claro, porque veis el vehículo ahí diseñado Te encontráis con ese montón de chambonado ¿no? Aunque está el, el monitor Está el, la velocidad del tiempo está en, Era prácticamente Batman manejando el, el, el vehículo El Batimóvil pues Entonces, es cierto bueno, ¿Ya? Espero que le haya gustado este pequeño review de Super The Last 8 que en su tiempo a mí me, me impresionaba. Me impresionaba el, el, el preguntarme de dónde saco el platillo para poder manejarlo. Era un plato, weón. Y eso por pues, estimado. Oye, quiero darle gracias a todas las personas que se han suscrito, a, eh, suscrito al canal. Dale, dale. Subido al canal, quiero darle gracias a esos amigos de Islas Canales que han mandado saludos, también he colocado ahí esos mensaje A los amigos que por ejemplo también de Argentina que han mostrado unos videos de cómo se cargaba el Atari Que espectacular el video, me trajo muy buenos recuerdos de escuchar el stack turbo de la casetera En la... Bueno, una XC12 tenemos acá Tengo otra también por ahí guardada, la, la más larga, me no acuerdo que era la larga. Así que le quiero agradecer a todos, después me voy a dedicar, vamos a hacer un video donde voy a a responder algunos mensajes que han colocado y comentarle a algunos amigos que se han suscrito al canal de algunas preguntas que me han hecho así que bueno, eso es más que todo lo que les, lo que les quería mostrar esta noche espero que estén bien y no dejen de ver el canal ni suscribirse o díganle a alguien que se suscriba pues bueno, si quiero que el canal surja ya pues, estemos que estén bien, cuídense, nos vemos en otro jueguito del recuerdo